Hayato. No, es de... oh, sí, qué... Buenos días a un nuevo video sin luz Nos dijeron que desde las 12 hasta las 6 de la tarde nos iban a quitar la luz Así que hoy no tendremos luz en todo el día <risa> Tendremos que ir a trabajar al Starbucks Sí 슬프게. <웃음> 이제 카페 가려고 했는데 타니아가 생각보다 배고프다고 해가지고 그래서 우리는 먹고 그 다음에 카페 가려고 했어요. 근데 아까 냉장고에 넣는다고 했는데 그러니까 생각해 보니 전기가 없으니까 냉장고도 안 되는 거잖아. <웃음> 캠핑 하고 있는 것 같다. <웃음> 재밌네. 재밌다 오늘. 룰 <웃음> 메뉴는 우리가 토요후즈에서 산 드라이 카레. 갈래인 만나는 프라이드 라이스라고 생각을 하는데. 밥에 있는. 숟개? <nope> 물? 물기? 그게 없어져야 이런 맛이 있는, 볶음밥이에요. 음! 이 아빠, 이 또리 걷어야 이뻐. 이 아저씨, 콧구멍! 오, 야, 그리워서, 그리워서, 그리워서, 그리워서, 그리워서, 그리워서, 그리워서, 그리워서, 그리워서, 그리워서, 그리워서, 그리워서, See, <laughs> <laughs> <Woo, wafo. inaudible> 좋은 See, it's very important. 나 그래서 말고 See. see See, it's very important. <inaudible> wow, it smells so good. Ay, lo Uno salió bien y el otro no, pero. Ay! Los huevos fritos. Está bien. We tried. Sí. Pero <laughs> Hayato y Gotani. Y calé, dry calé, Muy rico. muy rico. muy rico. Mmm, Mmm, Mmm, Mmm, Mmm, 그래서 우리 오늘 앞집 문제 조금 빡빡하셔. 왜냐면 이불이 엎어진다는 데 12시부터. 근데 어제 들었거든요. 그래서 앞집일도 해야 하는 거. 일단 휴대폰 충전 하고 컴퓨터 정리도 하고 내가 밥 만들어야 하고 빨래 세탁해야 하고 네. 해야 하는 것들 다 Mhm. Yo estoy Gracias. México. en la de son, of course, green tea la que se sienten. Y son chai tea la que se sienten. Y ya, mis mis misas. Chicos, íbamos llegando al dentista. Falladitos, se va a hacer un blanqueamiento dental. Va a tener sonrisa colgadas.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 일본에 있었을 때도 멋있었지만 멕시코에 왔어도 멋있어졌어요, 다니야 오메데토 하야토. 오메데토 다니야 쨩. <웃음> 브라보. 브라시아스. 프림이랑 똑같다. 오늘 누구 샤워했어? 누구 냄새 좋아 프림? 냄새 좋아 프림? 네. 여러분들한테 이 좋은 냄새 줄 수가 없어서. Próxima. Prim, honor, Nemsen, no mucho. Y Huele rico, huele rico, Prim. Huele rico, Prim. Huele rico, mi amor. ¿Sabías que huele hermoso? ¿Hueles a. Amor. Jazmín. Amor. ¿A Jazmín? Ay, ay. Huele muy bonito. Hermosa, mi bebé, mi bebé preciosa. Tortillitas recién hechas, qué rico. Chicos, de cenar mi mamá nos hizo taquitos, qué rico. mi queso hice? Sí, tortillitas recién hechas. Qué caliente. Buenas noches, chicos y bienvenidos a nuestro baño. Hoy Hayato inicia su tratamiento dental. A ver, ya un poco, ya. Sí, son estas jeringas que tienen blanqueamiento. Y si escuchan mi voz rara, es que tengo mis paladares puestos. ¿Estás emocionado? Sí, ¿Sí? Yeah, pero tengo poquito miedo. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Primera fácil. vez. No te preocupes. Chico de castelte, digo, paro, yo pienso, el ¿Chusas ayer, hermano? ¡Me dañas! ¿Tiene ¿De cuerpo? Sí. Un el tonel. paper, yo Nice tonel. Okay. Ahí tiene ya su. Los dientes de Hayato. Sí. Vamos a empezar con la parte de arriba, dijo el dentista. ¿Qué es esta? es que me cuesta mucho ¿tom? trabajo la pronunciar a ese. <tose> ¡Ah! ¡Chisar! ¡Yo, Iji! ¡Listo! ¡Un dimón chico y soy! ¡No hubo pollo! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ah, ah. ¡Ah! <Risa> <Risa> <tocar>? <risa> ¡Y bubu! ¡Chincha, <risa> <tras> <tras> <tras> ¡No <risa> yeah, ¡Listo! <risa> <tras> <tras> Yo también tengo mis guardas para alinearme mis dientes ya que me halga y por y mandó el coya por digo y tratamiento con nan juena un cuarto ni toca mucho ah ah buenas noches bye hoy no luli mol halga hoy ¿sí? hoy Daniel ching chingo con ella vamos a ir a cenar con mi mejor amigo oh y es la primera vez que Hayato lo va a conocer porque una vez se vieron pero platicaron muy poquitito y en la boda literalmente solo se vieron. Uh -huh. <risa> Entonces es la primera vez que vamos a ir a cenar con él y a tener una conversación larga. Dice Hayato que tiene muchas cosas que preguntarle. Yo también tengo curiosidad. No sé qué se le va a ocurrir preguntarle. <risa> Lo estaremos averiguando todos en el video de hoy. Chicos, acabamos de terminar de cenar y se nos olvidó grabar la cena. Pero aquí está Beto. Les presento Beto, él es mi mejor amigo desde la prepa, tenemos muchos años de amistad. Dice que Hayato le cayó muy bien y Hayato lo quiere entrevistar. ¿Quieres decir algo? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bueno, no me esperaba esto. Y pues bueno, vamos a ver qué pregunta Hayato. ¿Sí? Sí. Ani, Tani acá, Quiero preguntarte qué pensaste cuando te enteraste de que yo estaba saliendo con un japonés. Que pensé que iba a estar muy bien Tania porque principalmente yo sé que le gusta la cultura de Asia y bueno estar con un japonés pues yo sabía que iba a estar en un muy buen lugar y iba a estar muy bien ella. Muy buena respuesta. Dice que cuando me fui yo a Corea seguramente pensaste va a salir con un coreano, no con un japonés. Sí, la verdad, sí, yo pensé que iba a salir con un coreano, este, nunca pensé que con un japonés, pero es muy agradable realmente saber que fue con un japonés y a lo mejor no con un coreano. La verdad, todos pensábamos que iba a ser coreano, siendo muy honesta. modu duro. Hanukkinichularazo. Sí, pero las cosas salieron diferentes de acuerdo a ¡Surprise! ¡Surprise! Fue sorpresa de ¡Surprise! Uri Omado, Krono, Gatte. Sí. que su mamá pensó lo mismo que seguramente para salir con una coreana pero terminó siendo. un Sí, yo creo que todos teníamos a lo mejor esa idea de que iban a encontrar a alguien de ese país donde se conocieron ellos Sí, pero somos especiales Sí Sí, sí, lo Ah, Antes de conocer a Hayato, ¿qué pensabas o qué sabías de los japoneses? ¿Qué? Sí. Pues no estoy muy familiarizado con la cultura obviamente japonesa. Este, realmente sabía muy poco, mi hermano tuvo la oportunidad de estar en Japón y realmente lo que sabía era por él, por un viaje de, que hizo en crucero. Entonces realmente no conozco o no conocía mucho sobre Japón. Entonces todo es nuevo para mí con ellos. <risa> Yo, yo, yo Manda, yo ¿Y qué te pareció ahora que lo conociste en persona? Bueno, esa es la tercera o cuarta vez que veo a Hayato y realmente desde que lo conocí dije es un buen chico y realmente para mí es un amigo y sí me agrada que esté con ¿Y chingo! Ah, sí. <laughs> sí, Tania, Dice que para terminar, quiere que le cuentes alguna historia divertida contigo. Bueno, creo que Tania la contó ahorita mientras la cena, cuando la conocí. A Tania la conozco desde prepa, tomábamos el camión escolar y tenía ese camión la misma ruta siempre, todos los días. Y ahí fue donde conocí a Tania como en el 2004, 5, ya hace muchos años. Entonces, este yo creo que esa historia de cómo nos conocimos y ahorita Hayato la acaba de, de saber, de que la conocí en el bus escolar en la prepa. Pero es que lo chistoso es cómo llegó. Yo siempre me sentaba en el lugar de mero enfrente y no hablaba con nadie porque soy una persona muy tímida. O sea, yo soy una persona tímida. Sí, sí lo es. Y de repente llegó Beto y se sentó así. Hola. Hola. Soy peto Y me presenté. Y así comenzó nuestra amistad Pero así muchos días Iba y se sentaba seguido Y yo era así como Este es raro que le pasa? ¿Por qué me habla Pero ya me acostumbré Y me cayó bien Y aquí estamos Muchos años después Sí Sí, sí Gracias Gracias a ti por la entrevista